Hola, hola, buenas a todos. Aquí somos comentando un día más a la taberna. Y hoy volvemos con The Spirit and the Mouse o The Mouse and the Spirit. Eh, en este nuevo capítulo, pues vamos a continuar en la calle del Este donde estábamos la otra vez. Y nada, vamos a acercarnos aquí al, al bar que teníamos la misión esta que nos habían mandado, que nos estaba gritando ya el espíritu. Así que vamos a ver si. Si podemos acercarnos aquí a escuchar un poquillo. ¡Wapa! pero aquí nos van a a ver clientes fuera y mesas limpias por fin puedo ver mi programa de la tele esta noche se estrena la nueva temporada cada semana hice lo mismo Monsieur. con lo aburrido que es el programa te has perdido algún capítulo ay luis no me lo he perdido ni una vez desde que empecé hace 8 años sin madre Quedan en 10 minutos va a ser genial voy a encender la tele oh, joder en el peor momento ¿Qué ha pasado Qué mala suerte, igual ha sido por el apagón de antes, igual ha caído un rayo en la antena del tejado, no sería la primera vez, pero es muy tarde para llamar a un electricista, hasta mañana no podremos hacer nada, no puedo ni ir a repararlo yo mismo, perdimos las llaves del tejado hace unas semanas, si la antena falla la tela no funciona. No me lo puedo perder, he visto todos los estrenos, ¿Por qué tenía que empezar justo esta noche, siempre puedes ver una grabación mañana, tú no lo entiendes. A todo esto, ¿qué haces trabajando estas horas? Te he dicho que volvieras a casa. Uy, uy. Tengo unos vasos que necesitan una buena limpieza para mañana. Es urgente. Si tú lo dices. Eso no me arregla nada para ver el programa de hoy. ¿Qué puedo hacer? Nosotros lo ayudamos. Los humanos están casi en lo cierto. Puede que la antena se esté estropeada. Pero aquí pasa algo más. Es una subida pronunciada. ¿Cómo hacéis los mortales para moverse por ahí con rapidez? Arriba encontramos la antena y un dispositivo especial. Porque estoy de una tela sencilla como esta. Ellos son quienes tenían que haberla arreglado. Por el mismo creador, esos pequeños kiddings nunca terminan nada. No dudes, sube al tejado sobre el café y encuentra la antena. Venga, vamos. El señor y la tele, misión empezada. Ah, vale. Aún ah, uh. Vale Aquí detrás debe haber alguno Efectivamente, soy un hacha ¿Me dejo alguna por ahí? Creo que no Vale Vale, y con esto vamos a ir quitando Todos los ítems De pago Vale, las... no sé para qué servirán, supongo que serán simplemente coleccionables y ya está, para que explores el nivel, pero me gustan, ¿vale? ¿Cómo llegas a ese? Ah, bueno, supongo que tendrás que tirarte desde arriba o algo así. La puede electrocutar, pero no pasa nada. Vale, recibido. Vale, pues nada, ya hemos llegado aquí al, al café. O sea, al café, a la. Ah, oh, mira, mira, mira. Esto no va dar mucha energía. Eso es. Al examinar la cuenta, lleves una etiqueta. Esta antena. ¿Quieres encenderla? Sí. Error, necesario 25 de energía. Alimentame, Pues a para ti. Vale. Empezando en secuencia de inicio. 50%, por 100, 90%. Brr, brr, brr, brr, brr. <risa> Hello world. <risa> ¿Cómo que acceso ha negado? La utilizada personal no utilizada. los roedores. No consta en la base de datos, espíritus guardianes. Actualizado a base de datos. Personal no he añadido a la base de datos. Nombre, null. Función, espíritu guardián suplente. Madre mía. <risa> Esta antena no funciona en estos momentos, no se puede encender, faltan Kiblings. Son parte de la Kibling Box, necesarios para iniciar. Pues encontré tras los Kiblings, cenita. Ya. Vale, ¿qué son los Kiblings. Ah, vale, o sea, ahora me los va a rastrear y me va a decir dónde están o qué son o Son las bombillitas. Desactivando camuflaje Oh Oh Ah, bueno, te ahí al lado. Háblanos si y te ayudaremos Vale Pues vamos a por ellos Ratona Ahora que has activado la Kibling Box Debes buscar sus Kiblings Y intentar hacer un buen trabajo No vayas a manchar mi reputación, eh Debo descansar Vuelvo a la Plaza del Sur una vez a Reúnas felicidad Vale, pues este es un Kibling ¿Qué puede hacer? Menos tormenta, ¿eh? Oye, vuelvo a tu caja ¿Puedes verme? Sí, a ver, si le digo que no, ¿qué hago? ¡Uy! Se ha asustado, pobrecito Está flipándolo, ¿eh? ¿Es ayudante? ¿Qué ha pasado? Es una situación difícil pero te puede ayudar, voy a mandar un mensaje a los Kings de la ciudad explicando la situación, te estarán esperando. Solemos quedarnos en nuestra kiblin box asignada y generamos energía, pero a veces como esta noche salimos en estado salvaje. Puede que no seamos muy listos, pero nuestra prioridad es el bienestar de los humanos. Como es el espíritu guardián de esta noche, te diré como ayudarme. Me llamo Kikabel, por cierto, un placer conocerte. Me aseguro que la antena de estos dispositivos relacionados funcione. Puede hacer que soy experto en sintonización. Sí, sí que lo podemos ayudar Genial, vale A todas angleras Así que ahora mismo nadie tiene entretenimiento Esto es bastante malo porque esta noche se estrena la temporada de mi serie de televisión favorita Anne está a punto de contarle a Sebastián que es la hija perdida de Jean Mientras tanto Sebastián va a declararse a Emil ¿Tú sabes lo que es una televisión? Eh, pues el ratón a lo mejor no Desde aquí puedo reiniciar todos los motores de las antenas parabólicas Mira esto Dale, dale. Ok. Las una descarga a esas antenas parabólicas para que apunten a la antena grande. Estaré allí calibrando la señal. Voy cuando ellas colocado las tres antenas parabólicas. Ah, vale. Gracias. Bueno, pero no me interesa, en verdad. Voy, tendría que poner primero esta. Buah. Rollo aquí. ¡Uf! Vale, ok, y este ya está verde. Uh. Vale, y con el shift me caigo y recojo. Perfecto. Vale, oye, también podríamos bajar así. ¡Uh, mira! Vale, no, ya, aquí era por el que íbamos a subir Hombre, a ver Kipost, es la rata en la que ha hablado Kikabel La que hace el espíritu para la restancia. Genial, me vendría muy bien, te ayuda Soy Kiblin Nuevo por aquí, no tengo el conocimiento necesario Para ir a Kikabel con la antena Vine a sangre hace como 20 años Como tío soy un poco novato, me dieron una misión sencilla Me pidió que recogiera las cartas que salían De los burcones durante la tormenta para devolverlas a su sitio Pero como es... Ay, ay no te pongas triste ¿Te importa venir conmigo a buscar los coros del suelo de esta vecindad a los buzones? Sí. Venga, vamos. Los buzones se encuentran en este barrio. Vamos a buscar esos buzones. Ay, me acompaña. Me puedo morir. Está cerca, vamos. Sí. Amor postal. Esta puerta no te vale. Rey. Ah, vale, este amarillo. Vale. Ahí habla que o lo a o hacen solo. Puta la electricidad. electricidad. Solo quedan cuatro, vale. Es, es como super cute. Vale, vamos a ir electrocutándolo todo. Yo lo siento por nuestro amigo, pero... No lo puedo evitar. Vale, uy. Uy, ¿cómo pillas este? Vale, probablemente te hagan venir más tarde. Ah, no tienen todos el mismo tipo de buzón, eh. Cuidado con eso. Venga, dale, rey. A ver, tiene un rojo grande que dice publicidad, no. Ah, bueno. Publicidad sea alguien malo. <risa> Puede ser. Vale, tres nos falta. Vale, vamos a coger esa bombilla extra Eso es Vale, y ahí enfrente tenemos otro uy Vale A ver, venga El tercer buzón les debe sobrar mucha pizza es como si todos fueran amigos que sea tan maravilloso dale rey ah mira esto se es el hostal vale maravilloso vale este se coge fácil hay 137. son una burrada, ¿eh? No, no, ¿cómo llegas a esas sillas, Eh. eh... Me gustaría saberlo, la verdad. No hay uno ahí dentro. No. Por aquí se puede bajar, sí, pero aquí abajo no creo que haya un buzón. Bueno, esto puede ser. Esto creo que es lo que veíamos desde el otro lado. Ah, bueno, si sí, las que están en se ven. Vale, pues sí, mira, justo aquí hay un buzón. Vale, eso es. Mucho correo de impu... Uy, cuidado. Esa persona, impuestos, está deseando recibir alguna respuesta. No queremos que se pierda ese correo. A ver. Oh, pues si se pierde tampoco va a pasar mucho, eh. Vale, nos falta el último. A ver, uy, esta bicicleta nos va a dar mucho... Eso, mucha electricidad. Vale, no sé dónde estamos llegando. Al principio en la calle, puede ser. Vale, pues... Buah, es que no sé por dónde subir, ¿eh? Para ir a revisar el resto de antenas es un poquito... Un poquito caos. Vale, ah, a el otro buzón. Vale, perfecto. Pues ya hemos hecho o hemos conseguido completar los buzones. Tiene una especie de rectángulo duro Viene del banco, que es comida O sea, quien sea banco, tiene que ser alguien generoso Lo devolveré con cuidado, seguro que no es comida Venga, corre de vuelta al buzón. está... Todo estará encantado de salir el correo mañana Ojalá yo también reciba algún correo Sin ti me habría perdido sin repente Me agrada mucho tu compañía Haz de devolver a la inbox como prometí Buena suerte Olé, Con su boina, bien cute Ojo vale ojo vale Ay, nos deja entrar vale no porque se ha cerrado uh. vale ok, una bombilla más aquí oh. Uh. Vale, interesante. O sea, de los de estos también pueden salir. No sé dónde estoy. Opa. Uh, uh, uh, uh, mira esto, mira esto. Ah, oh, no me digas. Vale. Eh, ahí subo desde aquí. Vale, perfecto. Ah, con el shift. Vale. Uf, ¿y porque quería... Creo ...que por aquí? Para tirarme justo en los boquetes. No, uy Uf, vale Esto ha sido un poquito arriesgado, pero bueno Yo creo que hemos perdido energía en algún otro sitio Vale, bueno Ya hemos encontrado forma de, de subir zona a la que puede ir desde aquí no. está bien porque no pierdo vida solo me aturde un poquillo a ver exacto eso que hemos aprendido que esto nos da energía así que vamos a recoger vale nos falta ahora uh. Por aquí hemos ido antes. Es como lo máximo al norte que podemos llegar ahí. O sea, dentro de la calle del este, lo más al norte que podemos llegar ahí. Vale, ojo vale interesante ok qué atmósfera tú? además es que eso, te mete en la en la piel del bichito Uh, vale Venga, uh, cállate. Uh. eso es te mete te mete muy bien en la piel en la Ah, o sea, si no era por ese no subíamos por ningún lado. ¡Fua! Eso está literalmente al milímetro para que puedas con uno y con el otro no, ¿eh? Vale. Este nos va a dar. Uy. He perdido un poco el foco de donde están las. O sea, ahora mismo lo único que estamos haciendo es recoger energía, la verdad. Ay, ay, ay. ay. He perdido un poco el foco de donde tenemos las. Las. De estas ya me saldrán. Las parabólicas. Salir. Vale. Vale, esta zona más o menos está ya como toda explorada. Vale, esta zona sí... O esto lo podemos romper. ¿eh? Vale. Lo que tenemos que ver es cómo subir o si podemos usar algo para subir. Por aquí ya hemos bajado antes, así que vamos a ahorrarnoslo de nuevo. Ah, bueno, pero subir aquí no me reporta nada mm. La verdad es que estoy un poco bloqueado con eso, ¿eh? Porque ya hemos ido como prácticamente por toda la zona Por aquí es por donde hemos salido antes y tal Y no, no hemos encontrado ningún sitio por el que trepar ni nada por el estilo Así que, ¿cómo llegamos al resto de...? de parabólicas. A ver. No debe de ser tan complicado para nosotros. A ver. Ah, ah, ah, ah, ah. Vale, ya está clara la pista. No somos los de las piernas, mínimo Vale, ok Vale, pues hay que venir por aquí Vamos ratoncito Exacto, y por esta celosía de aquí Eso es, vamos para arriba sirve y por aquí entiendo que ah digo Decía es que yo tenía un material así súper extraño vale ah, ah, ah, ah, ah, aquí está vale el electrocutivo y se rompe Aún no puedo subir allí. Esto es una casa eh, sin sentido. ¿Dónde me vas a llevarlo? Vale, pues me subes otra vez. <ríe> Eso. Y vamos al otro lado. A ver, ¿por dónde vamos? Por aquí. Uh. Vale. Esto es más interesante aún. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, bien. Vamos a plantar la última. La última. Ya me saldrá. La última parabólica. Que esto debería estar como por aquí. O al menos no tan lejos A ver dónde me lleva esta Vale Pues efectivamente por ahí no era Vamos a ver si desde esta Vale Vale Ya rescataremos esa bombilla. Vale, esto lo tengo que tirar. Vale, que es para volver a subir más rápido por aquí. Ah, perfecto. Y esta es la última ya. Vale. Espero que pueda salirme desde ahí, de que me sirvan sus Si no. Perfecto, pues con esta última parabólica activada. Bueno, de hecho, vamos a ir para allá. Venga, que no tardamos Bueno, si sí, sí, sí, no se nos rompen las piernas Vale, vamos allá y le entregamos De si sí no dejamos el capítulo a medias Epa eh. No me acuerdo si había otra forma de subir rápidamente Sí, sí. Perdón, perdón, perdón por este paseo. Vale, perfecto. Venga, ya estamos aquí, rey. He vuelto. Ah, la han no trabajado fantástico, ratona. Ahora que las entradas para bulgas ya están orientadas hacia donde toca, ya puedo modificar la señal. Venga, dale, rey. Y hecho. Sin embargo, la tecla principal no funciona. Funcionará una vez renunciemos. Vale, es hora de volver. Llevo 83 años de humano haciendo este trabajo y he visto un gran número de espíritus guardianes, tanto buenos como malos. Puedo que no seas un espíritu guardián real, pero tienes todas las cualidades necesarias para serlo. Quizá algún día, quién sabe. Nos vemos, ratona. Adiós. Vale, pues vamos a encender la Kibling Box. Eh... autorizado. Esperando informe de estado de Kiplings. Listos. Ole Dios mío, este parece que tiene algún problemilla. Tiene drogas o algo así. Ha, ha consumido. Después de la electricidad, lo hace fuerte. Pero los ojos desorbitados, se va a morir, pobre. Cuidado. Plink. ¿Qué? Dale, maravilloso. Ha de este regalo del fondo de mi procesador. Oh, una bombillita. Vale. Goodbye, world. Hasta otra rata, no. Vale, perfecto, pues ahora sí, lo vamos a dejar aquí, investigaremos a lo mejor un poquito y, y le daremos la vuelta. No se nos pasa de los 20 minutos, pero porque lo quería completar. Dicho esto, intentaremos que el resto sean eh, de la duración de los 20 minutitos que dijimos en el capítulo anterior. Y nada, espero que os haya gustado y lo de siempre. Recuerda seguirnos en las redes, que comentamos un poquito de todo. Y también suscribiros a la taberna, que estamos haciendo contenido de calidad... Y cada día mejor gracias a vuestro apoyo. O sea, mira esto, qué preciosidad. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.